No, no, ¿quién dijo? Dime, Liz, ¿con qué seguimos? Eh, bueno, señor. Aquí, a eh, mí me ponen una clase de noticias que a mí me da cuarta cosa leerlas. Y es que una influencer, ¿cómo se llama la influencer esa? Mm. Eh, no, realmente aquí no hay nombre de, la, de esa señorita. Póngame una imagen de la señorita, por favor, si la tienen por ahí. Ay, qué linda, pero muy bonita. En los últimos días ha dado de qué hablar la revelación de un influencer que es una que en una entrevista en el programa Los Foques sin Censura de Santiago Matías dijo que rechazó estar con una persona la cual no reveló su identidad a cambio de 40 mil dólares, unos dos millones mil pesos. Rosairis Toribio es una popular estrella de redes sociales e influencer donde en su cuenta de Instagram comparte contenidos de moda. Ha ganado más de 1.1 millones de seguidores en la plataforma. Lanzó su cuenta en mayo del 2017 y en TikTok ha acumulado más de 800 mil seguidores en su cuenta. Sin embargo, luego de las declaraciones reveló que sus seguidores reveló a sus seguidores la apertura de una nueva cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo que ha dado mucho de qué hablar debido a que muchos de sus miembros la utilizan para publicar contenido para adultos. Ay, ¿Por qué me estamos vamos a ver, vamos, vamos a ver, eh, me lo puedes repetir varias veces ese video. Porque ella es bonita. No, no. Una persona que me diga de que vamos a estar conmigo por el dinero. Sí, fulan no hay tanto y vaina. No. No, así no. No. Si no Gracias tú... a Dios no he tenido la necesidad de hacer eso. Pero te han hecho propuestas. Oh, muchísimas. ¿De cuánto más Ay. O menos? <risa> la más alta, real. Hay de tanto. 40 mil. ¿40 mil dólares te a decir. 40 mil. Real. Dicho, ¿Y ha dicho que, que...? Que no. ¿Que No. No, no. no. Ahí está la dama que dice que le han ofrecido 40 mil tululuces. ¿Por qué nos asombramos? porque puede mía? ser que eso suceda? Claro. Lo que a ti no te gusta, tú no te lo puedes comer. Claro, eso ¿no? es así. Imagínate. Pero ella se ve muy bien. Yo vi la entrevista y pude. Pero observar. ella se ve muy bien. Ella se es bonita, ella. ella es muy bonita. Ella bien. sí, se ve muy bien. Ella. Pero ya, ¿por qué tú haces tanto énfasis en eso? No, que se ve bien. Es una mujer muy elegante. La mujer tú ya no te agarra se en tu casa, muy, No, y te da. no, no, yo no estoy diciendo nada. Un comunicador que halaga esa dama, eh, que se ve muy bien. Mira, Hay yo, una imagen por ahí, que no sea el video, para nosotros ver. ¿Tú quieres ¿no, en tacho? bikini? se ¿Eh? hace? No, no, no. Para verle una foto. Atención, Máster. Póngame la foto. No, no, no, no, no. ¿Eh? para No, no, para, espérate, Liz. Atención, master la primera foto que colocaste, por favor, colócala de nuevo. No, no, no. Otra foto. cuando ella esté? Mire, Ah, mírala. pero es muy linda. Ella se ve muy, muy bien. Muy bonita. Es eh, Realmente... Realmente 40 mil dólares es una cantidad excesiva. Eh, eh, los hombres cuando empiezan a ofrecer, te ofrecen en Villas y Castillas, uh, y no siempre es verdad, okay. cabe destacar. Pero también cabe destacar que vi la entrevista, y la muchachita es una joven muy trabajadora, que decía ella que trabajaba desde los 14 años, porque la primera vez que le... puede vi, seguir con, con más colocando la, más la imágenes, claro, para ir tú entiendes, Nosotros entrando en materia. Pues bien, entonces la joven hablaba de que trabajaba desde los 14 años y que trabajaba duro porque quería comprarle un solar a su abuela, a su mamá, una casa, algo así, porque eh, ella vive, vive en casa alquilada a su mamá. Pero la muchachita la vimos en la entrevista que pude ver Que se vio de manera sincera Ella hablaba de que ha sido una joseadora, una trabajadora Aquí se hace énfasis A que ella rechazó 40 mil dólares más Sin embargo Va a crear ahora un OnlyFans Y debemos decir también que el OnlyFans No es solo para desnudos sí, yo, yo voy a crear un, El OnlyFans no es solo para eso. contenido para adultos No, es, no solo es para wow. desnudos Estoy en eso Yo he crear un OnlyFans ¿Qué te va a mostrar no es mostrar mi cuerpo donde yo voy al río, ¿no entiendes? Lavando el motor, ¿sabes? Yo me pongo una líquida para lavar el motor. Yo me suscribo, son 25 no, eso dólares, no, eso no es nada. ¡Claro! ¿no? Sí, sí, Mira, guau. Sí. Wow. Es muy bonita. Esa calle tiene un hoyo, ve. Muy bonita. Tiene un hoyo, de la mano aquí que hay hoyo, vea. Eso es de Estados Unidos. Pero 40 mil dólares, son 40 mil dólares. Yo no sé si ella exageró o qué cosa. Pero 40 mil son 40 mil. Aunque uno no se va como una cosa, porque hay cosas malas. Co Dime tú, Topopón, que le ofrezca 40 mil dólares a ella, pero ni por 100 mil dólares. ¿Qué tú dices de eso, Topopón, que se le ofrezca a ella? Eh, no, pues trago a mago ni 100 mil dólares. Ajá, tú ves. Entonces... Vamos a creerle, vamos a creerle Ojalá que pueda trabajar y en su OnlyFans Que se le suscriba mucha gente Para que ella pueda comprarle la casa a su mamá Vamos, vamos a recibir una llamadita 809-725-0505 Daría usted 40 mil dólares Por pasar una noche Con esa influencer que usted ve ahí 40 mil dólares 809-725-0505 ¿Eh? Es lo buena Hello. Hello, buenas tardes, Neto, ¿cómo está usted? Y usted, todo tardes. bien. Bendiciones de Dios para usted. Amén. Favor. Oye, Gracias. Neto, te voy a decir una cosa. Dime. Oye bien, con 2,400,000 pesos que hace, compro yo una finca y me y entro a mi casa, entro a la finca, 10 vacas y, y le doy beneficio a mi esposa. Así excelente, qué no bien aprende que tú ni mirando aprende no, no, pero yo no, yo no he dicho yo no he dicho en ningún momento que yo lo voy a dar tú ni mirando aprende no, no, yo no, yo no he dicho que lo voy a dar es que le felicitaciones para ese caballero Oye, mira qué valoración no. le da su esposa 809-725-0505 wow. sí. daría usted 40 mil Tululusas de lo verde para pasar una noche con esa dama ¿Eh? Mira que lunar más bonito ya tiene Sí, tiene un lunar o una moca ah, ¿Cómo mamá, Cuando venga sí. Flaco, ¿y usted lo da ahí? ¿Ese 40.000? ¿Dónde ¿No te entrega todo? mil buscan más apretado ¿Eh? ¿Y gaso? ¿Y gaso? No no, no, no, no, no, está para eso ya. Villalona, ¿usted lo da? Es un lunar Oye, es que lo hace código, es un lunar 809-725-0505 <risa> Eh, ¿Daría usted 40 mil dólares, pinto, no, no? No hablar, pinto? Por pasar, pasar una, una noche, noche con esa, esa fémina. ¿Y, ¿Y si le da un dolor de estómago a usted en esa noche? Es más buena? ¿Eh? Con 200 dólares usted busca una más buena. ¿A quién tú se lo dan? Oye, ahora. ¿A cuál es Amelia? Alcántara, oye. No, ese muchacho no pega una, tú ves. Ay, eh, Dios eh, mío. entrégale canato lo huevos, ese muchacho. <risa> Señores, 809-725-0505 daría usted 40 mil dólares por pasar la noche con esa niña. Oye, mi de Ay, Dios mío. Ese, ay, no, eso no tiene comparación. <risa> <risa> Toquicha. ¿Eh? No, la, las mujeres no dejan llamar a los hombres ahora. No, realmente ¿Eh? ustedes son una falta de respeto al género femenino. Este. Porque poco, poco tú denigras Tokicha di que eso no tiene comparación No, no se puede comparar Porque Tokicha es eh, una muchacha Como que no está bien de la cabeza No, ella tiene su personalidad Hay que aceptar Hola. la sí, personalidad claro, de cada personalidad quien personalidad que no está bien de la cabeza Ella tiene su loquera Ella es media inmoral, pero Claro, su loquera y su cosa Cada quien tiene su tipo de personalidad Claro, se respeta, pero es loca Que ella la deja salir, ella la demuestra Ella la enseña, pero hay muchísima gente Que la tiene claro. tapada Claro Y no la deja Ocho, salir 809 725 tú, tú dijiste, claro, dijiste ser claro con mucha emoción 40 mil dólares pasaron la noche con ella. ¿Eh? ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Rosaire. ¿Cómo es? Rosaire Toribio. Toribio. ¿Ya la está siguiendo oh, no, no, no, no nada. Mi madre. Hola buenas. Hola buenas tardes. Hola buenas. ¿Cómo tú estás neto? Estamos bien hermano, escuchándote mejor y tú. Bien, mira, ¿ustedes saben que los influencers utilizan? ¿Quién es? Ese Jorge. Excuse, mi amor, que no te saludé a ti, perdona. ¿Por qué tú no me saludas? ¿no? Es que no estoy viendo el monitor directamente. Ah, ok. Y sí, como Neto fue el que me habló, por eso lo saludé a él. ¡Hola, ¿no? okay, okay. que Mi saludo va por encima de todo contigo. Ok, gracias, hermano. ¡Wow! Eh, Ustedes saben que los influencers utilizan todas las artimañas para sonar. Y, y, y tipo de títulos, ¿verdad? Como para llamar la atención. Y... Eh, con 40 mil dólares, usted sale por cualquier barrio de la República Dominicana. Y no es denigrando a la mujer dominicana, pero usted puede encontrar una mujer 10 veces mejor que esa. No va para pagarle por una noche, sino para casarse con ella. Ok, ok. Muchas ¿Sí? gracias a nuestro hermano por, por esa llamada. No, no vale 40 mil dólares una noche. Y, y, oh, y, Dios. Dios, ya eh, mueve esa imagen. Por ya nos tenemos que despedir. Ya no vamos tan rápido. Señores, hasta sí. mañana. Se despiden los osobrosos, Néstor Flo y mi hermana Liz. Hasta, Hasta mañana. mañana. Buenas tardes. Aburrida y tan vacía.